Pero ya tenemos dos interlocutores reivindicados, un Dios, el ser humano, pero falta todavía muchas relaciones, relaciones económicas que ya las acabo de decir, relaciones sociales, que había rangos, había también eh, pues unos estratos, ¿no? de, de que unos eran más importantes y otros menos, y también había un rechazo enorme a la mujer. Este joven entendió desde un principio cómo la mujer era despreciada, era devaluada, no era tomada en cuenta para nada. Y él sabía que había escuelas rabínicas, o rabinato, solamente para hombres, para mujeres no. El bautismo equivalente en los judíos a nosotros es la circuncisión. Para la mujer no había nada, no había ningún rito de nada nunca. Todo esto lo vio él. Y empezó a romper esquemas. A ver, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo poder demostrar que la gente, que las personas, son lo más valioso de la vida ante una sociedad que lo, de, que lo desprecia, que desprecia al ser humano? ¿Cómo poder empezar a cambiar la idea de que una persona enferma, tullida, discapacitada, o como quieran llamar de verdad eh, no es maldeci maldecida por Dios porque si está así la prueba de su discapacidad es la prueba de la, de la culpabilidad de ella o sus ancestros y si está así, ella es culpable y todo el mundo la puede ver y además de que ella la desprecia también la sociedad la desprecia entonces fíjense lo que hace Jesús aquí donde va al trabajo, luego al abogado Entra al templo, entra en sábado, en sábado es el tiempo sagrado y la sinagoga es también el lugar, el espacio sagrado. Entonces entra y él es muy observador y es maestro y también provoca. Y se fija que en la orilla de esa pequeña casa de oración, porque en Nazaret ni siquiera tiene una sinagoga, hay una persona tuyera, allí en la orilla, y él ya no vive con su madre, ya no vive con su madre, él ha venido desde Cafarnaún con su, en, en su pueblo, con su ladera, y la mamá con sus primos, su familia, va a la casa de oración en Saba. y le dice a un hombre, oye, ven, ven por favor, ponte aquí en medio, fíjense, en medio del tiempo sagrado, sábado en medio del espacio sagrado sinagoga templo de casa de oración le dice ponte aquí en medio en ese momento ya visualmente el hombre dejó de estar marginado para ponerse en el centro de la sociedad y en el centro como lo más importante de lo más sagrado más sagrado que el sábado más sagrado que en la sinagoga y hace la pregunta viene aquí lanza la mirada a toda la gente que estaba ahí y le dice ¿es lícito hacer un bien en sábado a una persona o no? no le contesta hace otra pregunta ¿es lícito en sábado salvar la vida de una persona o no? y nadie le contesta San Juan el Evangelio de San Juan cuando habla de, este, de esta parte dice que Jesús ya estaba ya saben cómo ya saben cómo enojadísimo, estaba indignado y le dice pues para que para que vean que, que se debe hacer en ese momento él le pide a su padre porque él no hace milagros otra cosa que les quiero decir Jesús, acuérdense sí que actúa como ser humano. En ningún momento actuó como Dios. ¿eh? No, nunca usó, usó sus poderes de Dios. Él le pide a su Padre, en, en, su, en su interior, que cuide a aquel hombre. Y Dios cura a aquel hombre como una señal de que algún cambio, alguna cosa importante, entiéndase, la revolución del reino, había llegado. Y aquel hombre es sana días, ya no está él ahí tenga Fernando y escoge vivir en la casa de un casado que es Pedro otra vez provocador tan fácil que hubiera sido ese con un soltero la mayoría son solteros pero no, Contreras tiene que ir exactamente en la casa de un casado en la casa de Pedro y allí sale a la, a la villa del lago de Genesaret y ve a personas Allá hay recaudadores de impuestos ahí está Mateo un recaudador de impuestos, era contador si sabía leer, y escribir sabía de números y cuentas y todo eso y él oye en la orilla cuando está esperando que, que lleguen los pescados para cobrar los impuestos y oye todo lo que dice Jesús ¿cuántas cosas no le inquietan a este joven de Nazaret a este joven de Mateo? y cuando un día que pasa le dice, ya le dio ganas ya le dio ganas y le dice, oye, ¿sabes qué? deje ese hombre, sígueme y dice, dice el Evangelio que dejándolo todo dejando su mesita, su recaudación no dice que haya dejado la lana pero con todo y su lana se la llevó pero lo siguió él inmediatamente vinieron las críticas vinieron las críticas primero, Manuel respecto al primer pasaje que yo te di de, de, de la persona tuida de la persona sinagoga ¿qué principio aplicarías tu moderno actual para decir designar lo que Jesús momento sí bueno buenas tardes yo soy Manuel Arellano y gracias por la invitación efectivamente padre ahí en este en este pasaje eh, vemos que no hay nada nuevo bajo el sol ya en ese entonces Jesús poner el centro a la persona humana poner el centro de la atención y de el valor pero el valor del ser humano en sí dotarlo de justicia tener la autoridad de los tres órdenes es decir eh, eh, lo que ahora anuncian los gobiernos en eh, todos lados, recientemente el gobierno mexicano anuncia lo que acuerda con Centroamérica, el caso de la migración, que les dota, eh, les concede este principio pro persona, es decir, darles la importancia, la relevancia que tienen los migrantes específicamente como personas, para que los tres órdenes de gobierno y las autoridades, la división de poderes, tanto el judicial, el legislativo, y el Ejecutivo respeten los derechos integrales de las personas. Esto no es nuevo, el padre lo dice y lo dice muy bien en esta, este relato que nos hace. No se está inventando, desde entonces ya existía un impartidor de justicia, ya existía el abogado, ya existía el intercesor. Ahora, eh, caminando más. Sobre, y hablando esta dicotomía que existe con los términos del de, eh, principio pro persona y el de seguridad humana, que es muy importante, es dotar de derechos de manera integral, pero sobre todo satisfactores para el desarrollo de las personas. Ya lo hacía también Jesús en, en su tiempo, nada más que en ese entonces no habían abogados o estudiosos del de derecho que lo dijeran de un modo que ahora se escucha rimbombante entonces actualizar a la justicia sobre los grupos vulnerables es traerlos al centro de las instituciones traerlos al centro de la sociedad como verdaderos protagonistas de una acción justa esa este sería mi primera intervención padre y desde sí, luego pues, acompañar viene otro capítulo Mateo tiene muchos amigos, Juan Pigotes, son de lo peor juntado con lo de la calle, son explotadores, son los que han recaudado los impuestos de la pobre gente. No hay escapatoria porque como son de ahí y los ven, no se pueden esconder. De las barcas bajan las redes y ahí se ve cuánto pescaron. Y de tanto me tienes que dar a mí. Y de ahí pasaban arriba, todo eso te transformaba en dinero y se quedaban con él cuando Mateo acepta el congreso hace una comida de agradecimiento y invita a sus amigotes obviamente a los demás recaudadores de impuestos inmediatamente la crítica no se hace esperar los fariseos que eran los, los guardianes de las 613 leyes que ellos mismos habían inventado 13 leyes reclama a los discípulos, oye, ¿cómo es que cómo es que tu, tu maestro come con pecadores y, y gente de mal vivir, publicanos? Come con ellos. Y les dice, ellos no sabían qué decir. Y también estaban bien bobitos. Les costó trabajo de verdad entender un poco. La mentalidad de Jesús. Y al final, creo que la entendieron muy bien. Pero ellos no sabían qué decir. Pero Jesús sí supo. Fíjense qué extraordinaria revelación nos hace. Dice: Miren, sepan, que yo no he venido, sino por lo que estaba perdido de la casa de Israel. Yo no he venido por los buenos. Yo no he venido por, lo, por los que se creen puros y que no son pecadores no, yo he venido por los pecadores a ellos he venido esto es un cinismo esto es una declaración atrevida porque a ver, en un mundo de, de esa, ese maniqueísmo de buenos y malos que todavía estamos viendo ahora ¿eh? yo sigo yendo el siglo XXI es que somos más los buenos que los malos ¿Sí, chucha? Como si, como si no todos fuéramos pecadores y pecadoras claro que sí pero tiene de diferente condición. todos somos pecadores y pecadores en el sentido de egoístas somos egoístas que hacemos cosas buenas unas y otras cosas más malas es otra cosa pero la condición está y entonces él declara una, una opción fíjense divina por parte de él hacia los pecadores. Ahora resulta que ese Dios que castigaba, que rechazaba, que repudiaba a los pecadores y gente de mal vivir, ahora tiene preferencia por ellos. ¿No es esto escandaloso? ¿No les parece escandaloso esto? Claro que sí, claro que sí. Y entonces fíjense, aquí yo puedo leer. Un, un, dos verdades primero no se crean de, de una condición diferente porque todos somos humanos somos de barro dos no, no rechacen a nadie incluyanlo porque todos somos de la misma condición todos no hay una persona que no, no, no sea egoísta que no sea pecado en el término así como lo decimos ya tradicionalmente ¿no? entonces tú no puedes rechazar a una persona porque le etiquetes porque si tú la juzgas le etiquetas y le excluyes estás haciendo esa sociedad con la que Jesús se encontró y la que quiso cambiar y la que todavía después de dos mil años sigue prevaleciendo y doy un ejemplo nada más Jesús acabó con la exclusión de las mujeres incluyó a las mujeres en, en su discipulado él tiene discípulas mujeres, discípulos hombres. Aunque repito, los evangelios que son escritos por hombre, no registran esto. Pero ahí están más de uno, sí lo puso. Dos, ¿cómo es posible que si Jesús hizo un colegio mixto de discípulas y discípulos, a la vuelta del tiempo en la iglesia, las mujeres hayan acabado, acabado siendo Estruidas también. Y la razón es, y hay, en la historia se los han dado, en tiempo de Jesús decían, a ver, esta mujer es una pecadora, la quedamos con las manos en la masa, bueno, otras cositas. Pero decía, esta mujer debe morir, debe morir. La ley de Moisés es muy clara y dice que debe de morir. Pero tú qué dices? Si él decía, que sí debía morir para salvar el pellejo, traicionando su misión. Y estaba uniéndose a aquellos que juzgan, que etiquetan y excluyen, y condenan y matan. Si decían, no, no, no hay que fijarse en eso, pues total, eh, cualquiera comete un error, un resbaloncillo. Pues tampoco era la cuestión. Entonces él sigue una tercera vía diciendo, bueno, está bien, es pues, el que esté libre del pecado. Pues que tire la primera piedra, ¿no? Vuelve otra vez a afirmar y a echarles en cara que ninguno es bueno y otro es malo, que todos somos de la misma condición y que no debemos juzgarnos, etiquetarnos y extruirnos.